Normalmente se van de Mar del Sur hacia las ciudades. No hay que las ciudades den las posibilidades a Mar del Sur de tener y hacer un intercambio. La mayoría también en terminar y en estudiar. Y a cualquier lado, porque acá no, es como que no se ve una salida. Digamos, el que no tiene un hijo de un productor, de alguien que tiene el padre una profesión y que puede darle al hijo, obligadamente se tiene que ir. Eh, así. La provincia de Buenos Aires está muy, muy retrasada con respecto a lo, a, la, a lo que es la capacidad de decisión de los pueblos. Es la única provincia donde la gente en el campo no elige sus autoridades, hmm. ¿sí? Eso retrasó muchísimo el desarrollo rural del territorio bonaerense. Vas a recorrer la provincia de Buenos Aires, yo debo conocer de la provincia de los 600 pueblos, debo conocer 150. Ningún pueblo decide qué se hace con la plata de ese pueblo. Acá el delegado te lo pone el intendente. Como el delegado te lo pone el intendente, la delegación es un fetiche. Abogados, contólogos, contadores, no hay. Los que estudiaron de mi generaciones no están acá. No vuelven. Siguen las de ellos, por ahí, las la de mis viejos, donde seguir proyectándose o, bueno, donde seguir haciendo el compromiso en el pueblo, pero ya está. Eh, de los que quedamos, quedamos tres quedamos. Los demás se fueron a estudiar todos. El pensamiento de ellos es no venir porque no, no, no es la salida. Termino el secundario y es la puerta para irme, mi libertad, ¿Sí? me voy a ah, conocer otro mundo, es como una cosa, una situación así. ¿no? Sí, sí. Como que los médicos no lo quieren. ¿Médicos? Mirá, en una oportunidad que pusieron avisos. Bueno, cada cual ha tendido sus redes por donde sí. ha podido, pero no hay, Pero no, no, es como que nadie quiere venir a radicarse acá. Si no quiere venir alguno tampoco de viaje, que tiene casa. La través está rápido. Así que tenemos un bombero que sale, si no, si no fuimos para un bombero. Yo hace 16 años casi que eh, no había bomberos, que hace morir. Ahora yo, por lo menos, tenía bomberos. Se fue depolar los metroneses, mucha gente fue plato. de desconocimiento que nos lleva a, a, a, a, a instalar políticas que a veces nos debaten. ¿eh? Porque ellos tuvieron que competir contra Cargill, contra Monsanto, contra empresas globales que venían con la artillería del mundo y el respaldo financiero de... de o sea, es duro eso. La Dulce es un pueblo de campo, tiene la, tiene la suerte de tener una presencia de una, de una cooperativa que genera mucha influencia en el pueblo, la, una influencia positiva. Eso hace que se destaque tal vez de otros pueblos con la misma cantidad de habitantes. Bueno, yo no, no vivo aquí en el pueblo, yo vivo en la zona rural, a 20 kilómetros. Bueno, el contacto con la Dulce obviamente es el lugar geográfico más cercano para las actividades comerciales y bueno, diarias y productivas. Una de las características más marcadas que tiene el habitante de La Dulce es la fuerza del arraigo. Te voy a definir la, la, la naturaleza del de, de, de, de arraigo, porque te digo que nosotros tendemos mucho a decir que La Dulce es un paraíso cuando a lo mejor no es tan distinto que los demás pueblos. Pero ¿qué pasa? El que es nativo de La Dulce no, es raro que tenga en la cabeza la, la idea de vivir en otro lado. más de ella que se ve, como antes, antes más vida, qué sí, sé sí, yo. Antes había 100 hacían partidos de mujeres, que también era divertido, eso. Y, y ahora, también, era ¿no? sí, sí. también era beneficio. Sí, también era beneficio para fuera, sí. para sí, llegar sí. a la sala, sí, también. Y me también. me, me mirando no. un anuario del liberal. Y la nota cuando inauguraron el asfalto. Y entonces, este, finalmente, el periodista termina la nota diciendo, y ahora la gente de San Agustín sueña con el pavimento urbano. Yo pensaba, ¿eh? hace 25 años la gente soñaba con el pavimento de ¿Sí? San Agustín. Pero si no ahora iguales, no son ni... Pero ahora, en tres años, la tecnología ha cambiado tanto ¿Sí? Ella no se necesita carrera, no necesita no se chimanguero no, y, claro, y, y como todo es rápido ellos terminan antes de almorzar y van y, y comen en el restaurante del pueblo o en la comida rápida del pueblo. A veces ni siquiera llevan cocinero. Imaginémonos 100 años atrás, eran este, todos en campos incultos, pero allá se iniciaba la, la agricultura. es en el año 1907 se... Eh, Hizo, se inició el trazado del de, ramal ferroviario de Tamangueyú a, a tres arroyos y se levanta esta estación en propiedad de Domingo Olivera, que mandó a, a su hijo Micanor Rivera con mil y pico de vacunos a poblar este lugar. Todavía había indios. Se levanta esta estación en tierra, justamente, descendientes de Iberna Olivera en la gran estancia que se llamaba La Dulce. Entonces, eh, la estación se llamaba La Dulce de Fue en 1905. Vos venías al pueblo y los chicos andaban en las motos. Había más movimiento. Ahora es muy apagado. Incluso los chicos se juntaban en las canchas del club atlético, del Racing, hacían partidos que se enfrentaban los Pinos y San Agustín. Y entonces había movimiento los domingos, que ahora eso no existe. no hay Los chicos, la juventud no se junta a jugar a la pelota como antes. A este, los 17, 18 años, yo ya ahí lo vi a San Agustín como que se fue, se iba apagando de a poco. La juventud ya se iba retirando del pueblo. Porque no había perspectiva de, de no había secundario en ese momento. Yo incluso cuando te empecé a estudiar el secundario a los 13 años tenía que viajar a, a bancarse. Eh, entonces algunos podían viajar y los padres podían hacerlo estudiar, otros no, tenían que ir al campo. Pero acá antes con las cuadrillas de, de, de otros lados que venían a sacar la papa, había mucho más movimiento. En cambio ahora con las empresas, eh, por ejemplo la empresa McCain, que requiere la papa a granel, que no necesita en bolsa porque la sacan directamente con la máquina del camión, ya esa gente, esas cuadrillas se, se descartaron. Este, por un lado la, la actividad, la tecnología fue buena pero por otro lado a los pueblos hech chicos estos los mató Las comunidades rurales han incorporado muchísima tecnología entonces están atrasados tienen una alta incorporación tecnológica y una baja participación ciudadana. Entonces va generando muchísimo resentimiento. Nunca hay proyectos de desarrollo propios. Siempre tenés que depender de un tipo al que le tiene que dar la coyuntura política para que tu territorio se desarrolle. Y nunca le da. Bueno, él pagaba 150 pesos de hectárea, el otro le pagaba 600 sí. y juntaba y a lo mejor 3.000, 4.000 hectáreas en, en, en la zona. ¿Y usted qué hizo? ¿Se quedó así? ¿Y ¿Qué hacemos? ¿Vieja? ¿Y qué hacemos? ¿Y con esta plata estamos para vivir en renta? No. Nos vamos al pueblo, ya la en al pueblo, nos metimos al pueblo. ¿eh? Sí. Y, y, pero no es nada por uno que ya tiene que retirarse. De, a raíz de, de la edad, lo no que sea, pero los primos, los que siguieron, no, no pudieron seguir en esa empresa familiar. Usted sabe a la vuelta de carro y casa así, sustancias que hicieron el charlista que tenía en su casa, hicieron la del hijo que se casaba, la de la hija la más allá, todos trabajando en la misma en tierra, por amor al trabajo, la de afuera, no, nada. No, no le llevan nada de acá. No sé, un paquete de cigarrillo le ha pasado porque el que recorre con las camionetas las la 2000 hectáreas de la vuelta se le hacen sí. cigarrillo, y tiene este el paso número. nivel. Entonces, escucha, ya que estamos en Chombe, vamos a comprar cigarrillos y se fue. Pero a mí me parece que, que estos pueblos así trabajamos sin proyección de futuro, ¿no? o sea, sin, sin, sí, sí, sin pensar sí, sí. para nada. Ya se casan afuera, ya. No, eh ya no vuelve casi acá, porque tampoco hay en qué, sí, tampoco un... no hay emprendimiento, no hay todo, todo sí, la sí, que, que la política uh, ayude donde está su padre, de conocer a yo, se revierta que el chacalero chico, que la persona que tenga un campito pueda que se la trabaje su hijo, porque yo me voy a poner a trabajar a esta edad, a un campo, le dejo a mi hijo. Pero yo no he visto el Si sigue así, para mí, sin ver esa parte del gobierno, esto va a terminar en manos de los grandes demócratas capitales. Ellos cobran de, ¿El de sobra y... Que al alcance no tenemos nada. Se quiero al alcance si el realidad no O tiene que dar una vuelta con más el plato, con la recogida, y estamos en casa. Y después estamos seguros también solamente para traer el gas que traer. Tuve que Tú una No, no, para el médico, pero el médico, acá pasó cuánto sin médico. Para que pusieran la guardia. Y se pusieron la guardia, con la guardia de la semana, y una semana. ¿Y si, si ustedes se componían sábado de la noche o hasta el lunes no. Es un lugar tranquilo, que no te molesta a nadie. Tus hijos pueden caminar tranquilamente a cualquier hora del día que no les va a pasar nada. La gente del pueblo está pendiente de cada uno de sus habitantes. Cuando incluso viene gente de afuera, eh, estamos todos pendientes de que hay gente forasteras digamos, nos cuidamos unos a otros. Para la gente mayor es bueno, porque va a encontrar la tranquilidad que, que necesitan por el Pero Para la juventud, falta actividad. Bueno, es un pueblo de, por empezar, de muchos amigos. Porque usted conoce todo el pueblo, todo el pueblo nos saluda. Yo lo mismo yo lo recuerdo el pueblo en bicicleta. Todos me saludan y a todos, todos son conocidos. Realmente en la Dulce hay más calidad de vida, objetivamente, hay más cosas que en otros pueblos. Las problemáticas son las problemáticas comunes de todos los pueblos, pero esto de que por ahí la gente se junta más de lo común para hacer cosas, es lo que le da, un no sello sé distintivo. Todas las, las, las instituciones que hay funcionan. Yo te diría que es un pueblo tranquilo, donde la gente vive bien, comparado con otros lugares. Se vive mucho mejor que en la ciudad. Y es un pueblo organizado, un pueblo organizado donde uno puede participar. Es un, un lugar cálido, un lugar donde siempre va a haber una mano amiga. Después, bueno, tranquilidad, obviamente. Vivir, si uno ve el caos que existe en las grandes ciudades, de, de decís acá y de decís, bueno, sí, esto es el paraíso. Bueno, lo del paraíso no sé si está en el paraíso, eh, porque las cosas que estamos viviendo del, del país me repercuten, a ¿no? y mucho. Mi hijo, cuando agarró trabajo, me fui con él. Primero agarró, por ejemplo el sembrador y ahora agarró en un campo que está por semana, le pagan ahí. Estuve muy bien ahí, el patrón me quiere mucho y eso, y no, por irme afuera. Pero después es muy complicado porque que tenés que pagar un lugar donde quedarte, que te guste el lugar, y o la gente que hay, según como sea, lo más cercano lo tengo casi todo acá mi abuelo, mi viejo, por eso prefiero quedarme de veces acá. Por ahí sí salgo para pa salir allá y a visitar, como cualquier otro. Y después me arrujo por pasar tiempo. Nos vivimos riendo y vimos tomando más. Vivir acá no es explicarte, no, no es mucha cosa. por acá Vos haces una cosa acá en la Punta del Pueblo, sí. y para el otro día en la otra Punta del Pueblo yo siento todo, sí, todo el mundo. Pues sí salimos boliche baccar. Siempre preferimos ir a los pinos, así, o a mechongue, pero ya tenés que, si va a salir, tiene que salir con un amigo que tenga auto porque o concordar con muchos, salir en remigo. Estar en una vezura a veces uno dice que es como estar en una burbuja, porque parece que la realidad pasará por otro lado, como que los problemas este, pasan de otra, de otra manera acá. Mi familia siempre hizo cosas de la Cámara del Sur, empezó por el hotel de mi bisabuelo, después un tío mío hizo todo lo que es la villa balnearia, se hizo la hostería de allá de la costa, se hizo una serie de cosas de la familia. Sí, esto se empezó a construir en el año 1886, se terminó en el año 1890, fue un proyecto de Banco Doctor de la Plata, que mi bisabuelo era el presidente del banco, eh, intentando hacer. Este lugar, este pueblo, va a ser una villa balnearia importante como hoy hoy en día es Mar del Plata. Del año 1890 pasa a distintos dueños y bueno, hasta el año 78, 76, esto estuvo trabajando a plenitud. Tenía un lujo para aquella época muy importante. Lo que más o menos todavía queda en pie, ...pues te das cuenta de la calidad de, de, de material que había en ese momento, ¿no?... ...la nobleza, definitivamente cerró en el año 86... ...pero ya ya, ya del 78 al 86 ya, ya, ya la tenían empezó en decadencia... ...porque no había nadie que lo mantuviera ni que pusiera este, plata para mantenerlo, ¿no es cierto? Esta casa, cuando la quisieron construir o quisieron edificar algo... Los mismos vecinos cuando vieron los pilotes y vieron camiones y todo, se movilizaron para evitar esto. Entonces se frenó y no se le permitió absolutamente nada y el tipo lo tuvo que dejar y retirarse. Porque esto es playa y no se puede vender la playa, como si fuera un lote. Y ahora la gente está concientizada con esto, con la extracción de arena, con el cuidado de la ruta y con todo. Porque es nuestro y no queremos que venga cualquiera a apropiarse de lo que no le corresponde. Por ahí, acá pasan cosas que en un pueblo, que no ciudad grande no pasa. Acá el gran problema que tenemos es que nos conocemos todos. Y por ahí, bueno, es, pero es, es un detalle que en realidad si sabemos convivir con eso, no la pasamos también. No, yo no me puedo olvidar, o sea, del año 2001 en la cual estábamos este, en La Dulce este, tratando este, de gestionar este, la construcción de una cárcel en La Dulce, porque realmente en ese momento el campo no funcionaba. Y, y realmente la gente de La Dulce este, no, no estaba para nada bien. En ese momento era el campo, la agricultura, eh, yo recuerdo el albañil este, jugando al truco en el club porque no tenía trabajo, el, el mecánico sin laburo, este, realmente era era complicado. Y estuvimos, o sea, yo recuerdo, de haber participado en una reunión este, para ver si este, podíamos llegar a gestionar la construcción de una casa, por lo menos, para que hubiese algún tipo de actividad. Necesitábamos este, fuente de trabajo, sí o sí, este, lo que es este, el, el campo para, para este tipo de pueblo. Es todo. Está todo, está el pueblo como estancado. Por el hecho de que, que no hay avances en el trabajo para la gente lo único que tenés acá es para los hombres y lo que es campo después para lo que es mujer o chicos que terminan de estudiar no tenés nada las mujeres lo único que tenés es eh, por ahí bueno, lo que es negocios y por ahí salir a limpiar en alguna casa, pero son contadas las casas que te buscan gente para limpiar y no tenés más nada que eso, tenés que irte entonces el pueblo queda vacío yo en el día de mañana me veo en otro lado. Yo creo, yo creo que en 10-15 años eh, solo van a quedar la gente mayor a Se van a ir muchas familias a otros lugares. También, la mayoría de la familia. Y esto va a quedar como un lugar que un montón de gente viviendo y nada más. El año pasado mi hija se encontraba aquí y este año ya por falta de trabajo se tuvo que ir a Valcarce a trabajar. Eh, yo me defiendo con este kiosco para mí, pero mi marido no tiene trabajo, están jefes de hogar y como cualquier sabe, ¿qué persona sabemos no, que un hombre con 150 pesos no puede llevar adelante una familia ni una casa. Pero bueno, con los 150 de él y lo que yo saco de acá, vamos existiendo No le veo ningún futuro, señor Fuentes de Trabajo. Esto está muy complicado, muy complicado para la juventud y para ciertos hombres que el que tiene trabajo de efectivo es una cosa, pero lo que está de changa es otra. Esto el día de mañana va a ser tan De abajo empezar de cero, pero tomamos la decisión en familia de quedarnos y, y tratar de hacerlo. Los chicos, a medida que yo iba haciendo algún trabajito, nos quedamos unos días más, unos días más, unos días más, y acá estamos. Alquilamos los chicos en el colegio y no se quieren ni nosotros tampoco. No. Fue como la última posibilidad que me daba, que nos daba a nosotros como familia antes de irme a escuela. Y realmente estamos enloquecidos y poder acá estar en un trabajo y pararse y mirar el mar que lo tenés allá a dos cuadras, ese sonido, los pájaros como bien decía, el aire, poder respirar, respirar hondo, acá es así, acá podés hacer así y ves el cielo todo iluminado, es, es fantástico, poder forjar nuestro futuro acá, es, es así, es maravilloso. Haya trabajo, yo creo que es algo fundamental para que la gente se, se quede en los pueblos y, y se desarrolle. Creo que bueno, hay que luchar porque eso cambie, ¿no? Me parece es que estamos todos acá y todos participan en las instituciones porque por se dé eso, ¿no? Es que el lugar donde le toca a uno, tratar de que eso se modifique. Eh, si no lo genera uno, Va a desaparecer. Tengo el trato de que no, soy optimista de que no, voy a tratar de comprometerme. Este, volver a Santís si es que me voy algún día, este, viéndolo fuerte, como fue una vez, como me contaron mis padres, que fue un pueblo muy lindo, así que poco, pero, ¿no? yo tengo esperanza de ti, que, que sea, no, no va a salir. O sea, lo vería en la dulce con un optimismo porque me parece que lo hacemos las personas, ¿no? Yo lo veo con optimismo. Este, me parece que tenemos un ecosistema, el lugar, el entorno, si cuidamos el agua, cuidamos el ambiente, la posibilidad que la gente de la, del urbano tome como opción de vida un lugar tranquilo donde preservamos la fuente de agua, donde preservamos la, la vegetación, el entorno. Tenemos la esperanza, qué sé es yo, hay que pensar en positivo. Sí me gustaría eh, que hubiera más posibilidades en cuanto a lo laboral, en cuanto a la secundaria para los chicos. O sea, a mí me gusta esto, me gusta el lugar, me gusta volviendo todo, lo que dijimos todo, la libertad, la tranquilidad, esas cosas me gustan. agruparnos, juntarnos, sí, este, tratar asociarnos, o sea, me parece, que me parece que es la única forma que tenemos de salida en los pueblos de, de, de tratar de integrar. Thank you.